¡Hola a todos! Soy pintora bienvenidos a mi canal. Hoy tenemos un nuevo capítulo en la sección de ¿Sabías qué? En este caso, la idea de la pregunta de hoy surgió en una de las múltiples conversaciones que tengo con mis compañeros de trabajo en nuestro tiempo de descanso. ¿Sabías que beber mucha agua es perjudicial? Seguro que todos hemos oído en algún momento de nuestra vida ese consejo de Bebe mucha agua. Oh. Debe beber 2 litros de agua diaria como mínimo. Y no digo que sean erróneas, es más, yo también lo sugiero. Pero como todo en la vida, tanto el defecto como el exceso de cualquier cosa es malo. La sobrehidratación o hiperhidratación produce una excesiva dilución del sodio en la sangre e incrementa la producción de la hormona antidiurética. Al tener bajos los niveles de sodio se pueden producir edemas cerebrales irreversibles, comas y sobrepresión del cerebro al bulbo raquídeo. Un alto nivel de las hormonas antidiuréticas produce un colapso en los riñones encargados de filtrar el agua y también puede causar problemas cardiovasculares. Bueno, tras la información médica y meterte el miedo en el cuerpo seguro que ahora te estás preguntando ¿Cuánta agua debo beber? Y aunque la información es muchísima, la respuesta la tienes solo tú y tu cuerpo. Por lo general, los hombres tienen que beber entre 2,5 y 3,7 litros y las mujeres entre 2 y 2,8 litros. Aproximadamente unos 8 vasos de agua al día. 8 vasos al día. Todo esto varía en dependencia del clima en el que vivas. Como verás, lógico, hay que beber más agua si vives en una zona cálida y quizás un poco menos en una zona fría, ya que el agua regula la temperatura del cuerpo. También depende de la dieta que lleves, ya que el agua se encuentra en todos los alimentos, y por supuesto también depende muchísimo del ejercicio o el tipo de trabajo que hagas a lo largo del día. Mi consejo es que vayas probando poco a poco qué cantidad de agua necesitas, una manera de saber si estás bebiendo demasiada agua es si orinas muchas veces al día, digamos entre 5 y 7 veces o más de 2 veces durante la noche y la manera de saber si es muy poca notarás que el color y el olor de la orina son muy fuertes y el mejor de mis consejos es si tienes sed, bebe agua Pues claro. aunque me parece un tema muy pero que muy importante no me voy a detener mucho en explicar qué le pasa a tu cuerpo si no bebes agua sin embargo dejaré en la descripción del vídeo y en el botón de información aquí arriba a la derecha el vídeo de Tic Tac Draw, que me encanta como lo explican. Te invito a hacer reflexión al respecto y que si quieres, me dejes un comentario indicándome cuánta agua diaria bebes tú. Espero que les haya gustado este ¿Sabías qué? Si es así, por favor, dale like al vídeo y sigue mi canal de YouTube para ver más vídeos como este. Nos vemos en el próximo. ¡Adiós!